¡Aún, oh, oh no! ¿Qué, ¡Qué malo soy, chaval! ¿Cuánto no, fue no yo? No me Oh, feo? yo mejor! mejor! ¡Ello mejor! ¡Ello mejor! ¡Ello mejor! ¡Ello mejor! ¡Ello mejor! mejor! Muerto, muerto, muerto, muerto. De la roca me la he caído a ver. Muerto, otro, muerto por aquí. Está ahí, está ahí. Buah, wow, les he reventado. Me tira, saca el puto, griendo. Me, me la voy a jugar, estoy sin venta, pero vamos, me, me tira por ello. Sí, eh, no, si, si, si, me lo pago por el tiro. Voy con el puto en ¿no? Venga, compañero me están rocheando. Muerto el salvé Vale, vale, viene otra, viene otra vez. Muerto el otro. Te, venía vale. bontos, ¿no? Te estaba disparando, tío. Qué Ups, amigo. Uh. Me ha dado, uh, qué buena, eh, Olof. Okay. ¡Muerdeos, tío! Tengo de villano, eh. Tengo mil de villano. Me está variando mucho el piso, pensando que muere. Sí, sí, sí. Ya. Cuando paras de disparar, es que. Hola. Yo me voy a llevar ahí y mañana voy. ¿Qué hace ratón? Eh, ropa y suerte, tío. ¿El qué? El de. Vale, veo. El de mapelo... Mira, no no mal, me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. No, yo estoy ruseando. No, no, el otro. Ya, ya, yo estoy ruseando y el, el tío este está campeando. Sí, este Me dicen campero y este tipo... Okay. Muerte, bueno. hombre. yo. Se mató, a lo. Se va por la izquierda. Ya, lo sé, soy uno en la derecha. Si me ofrece hambre, voy a por ahí. Muerto. ¿Adelante? Espalda, espalda, espalda. Me he reventado, eh. Me he reventado. Me ha tirado algo, eh. Muerto. Eh, lado izquierdo, lado izquierdo. Me ha tirado algo. Mira, con el arma. Campeándome. Muerto, muerto, muerto, muerto. muerto. Ay, tengo aquí dos, eh. Ahí están los tres, en la roca. muerto. No, no, me tocó, me Ah. tonto pero tú estás en la porque porque porque por se pican tanto hermano porque se pican tanto dios no no puedo comprender esto tío vamos bueno vamos a dejarlo aquí anda si sí, ya